Gracias, presidente. Señora ministra, la semana pasada conocíamos puntualmente los datos de empleo, las cifras de empleo del mes de noviembre. Entre las más destacadas encontramos que el paro ha subido 34.841 personas y la Seguridad Social ha perdido 32.832 cotizantes. Nos hallamos ante el primer mes de noviembre, que ha perdido empleo desde 2013. ¿A qué, qué motivos se atribuye la señora ministra estas cifras? Muchas gracias, senador.